Vamos a ver si alguien puede sí. llamar a Canela, por favor. Igual sí, que nos okay. llame, está viendo el programa eh, sobre una reunión que van a sostener con la Policía Nacional en busca de, pues, dar soporte, me imagino, y colaboración para esta iniciativa. O sea, no es posible, no podrá ser permitido bajo ninguna circunstancia. Que entonces quienes venden los productos en el mercado municipal, como bien cita Fulvio, se, se, se planten en diferentes puntos de la ciudad, porque se supone que solo eh, eh, esa, es para limpiar. El Te, tenemos a Daniel Canela en la línea, Carolina. Okay, que no me parece okay. para, para un video aquí que le he dado play, no me deja sí. escuchar. Tenemos a Daniel Canela, eh, en, director de tránsito de San Francisco de Macorís. Buenos días, Canela. Buenos días. Sí, buenos días, Juan, y Buenos días al pueblo franco-macorizano y a la región completa que es este programa que lleva muchas orientaciones a nuestro pueblo y a nuestros ciudadanos. Muchas gracias Canela. Canela. Estábamos aquí Canela eh, eh, viendo esta medida muy buena de cerrar el mercado. La del mercado, la del mercado. Sí, de cerrar el mercado. Y excelente el proceso de higienización que se va a hacer luego. Pero estamos preocupados de que los mercaderes entonces se apuesten en diferentes lugares y multipliquen entonces la posibilidad de contaminar más el entorno y también contaminar a personas. Los mismos mercaderes deben de participar en este, en este trabajo que se está haciendo. Mira, a raíz de la eh, de propuesta que nos hace salud pública, nosotros como ayuntamiento siempre hemos estado evaluando la posibilidad de cerrar el mercado. De mantenerlo higienizado, hemos tratado de poner orden y medidas de salud para que el mercado pudiera seguir funcionando pero ninguna fueron posibles de implementar eh, las personas saben cómo se maneja el mercado público los emprendedores de ahí que resulta, nosotros como ayuntamiento no somos la entidad de salud para haber tomado la decisión de cerrar el mercado por sí solos, estuvimos esperando que el Ministerio de Salud nos enviara una solicitud y cuando hicieron una evaluación y determinaron de que el mercado estaba saliéndose de control y que era un foco muy amplio de contaminación, pues en conjunto se hizo la medida. El ayuntamiento, como es el administrador, atendiendo esa solicitud, emite una disposición administrativa para el cierre del mercado. El cierre del mercado se está completando, contemplando de manera total. Ahí se incluyen los comercios que están en la periferia, es decir, Vamos a tratar de cerrar las vías de acceso al mercado a partir de las 2 de la tarde y no va a haber incluso ni circulación por estas vías hasta que el mercado se le haga un proceso de desinfección completamente y de que no sea riesgoso para aquellas personas que también se trasladan por las vías del mercado. Estamos conscientes de que el mercado se ha manejado de una manera muy mal y estamos ahora aplicando los correctivos del lugar en combinación con la Dirección Provincial de Salud. En la mañana de hoy, a las nueve y 30, nosotros fuimos comisionados por el señor alcalde Alex Díaz para sostener una reunión con el general de la policía y el coronel del ejército para tratar las medidas que vamos a tomar a partir de las la 2 de la tarde por lo que es el cierre del mercado público. Eh, Canela, ¿no han visualizado ustedes la posibilidad de que luego de cerrado el mercado se pueda higienizar, desinfectar y entonces hacer, eh, por ejemplo, las ventas eh, con una cantidad reducida, por ejemplo, de qué sé yo, de un 30 por ciento eh, por día. En turno, en turno. a ah, por turnos. Pero lo primero que tenemos que hacer es cerrar el mercado completamente y aplicar todas las medidas de higiene. Y para eso necesitamos que Salud Pública, con eh, su equipo, Bien, nos eh, colabore, ya que con el ayuntamiento podemos hacer un tipo de higienización y el Ministerio de Salud Pública tiene otro tipo de equipos para higienizar todo lo que es la parte alta del mercado. Entonces, lo primero es el TIERES, lo primero es que las mercancías que están ahí deben de salir del mercado, porque eh, si nosotros hacemos el proceso de higienización, estos ya queden entonces contaminadas con los agentes químicos que se utilizan para matar. Esa es la primera medida, cerrar totalmente el mercado durante una semana. Eh, le estamos exhortando a los sueños de mercancía, porque desde ayer se está prohibiendo la entrada de nuevos eh, camiones de abastecimiento que fueran dirigidos hacia el mercado. Esa mercancía que la vayan retirando, la lleven a su casa y hagan eh, cualquier tipo de eh, lo que ellos entiendan con ella para que el mercado pueda estar totalmente... Eh, limpio y vacío para poder ejecutar las medidas de desinfección Canela, canela ahí, ahí entra ahí, a canela, eh, canela, canela que no podemos eh, hacer una limpieza por ejemplo de 20 minutos y luego entonces poner la mercancía Canela, eh, se van a tomar algunas medidas para aquellos mercaderes que de seguro se van a apostar en algunos otros puntos del pueblo que van a causar que es, también se aglomeren personas y esa mercancía que son productos perecederos que se dañan en par de días eh, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿se va a darle seguimiento a todo esto? Sí. precisamente todo lo que vamos a que vamos a obtener esta mañana mira Fulvio tú sabes que aquí en San Francisco de Macorís el ayuntamiento municipal es un órgano que es administrativo y de servicio pero quien en este momento debe retrasar de todas las pautas es la Dirección Provincial de Salud, eh, el Ministerio de Salud a través de esa dirección y en coordinación con nosotros. Son los que deben de decirnos cuáles son las eh, actividades que deben de estar prohibidas y nosotros como ayuntamiento tanto y la Policía Nacional y el Ejército somos los que debemos acatar las medidas. no debe de ser una iniciativa de salud por parte de nosotros. Debe en ese de ser sentido. una cadena de mando y el Ministerio de Salud, en este caso, es quien tiene la voz cantante sobre eso. Por ejemplo, nosotros como ayuntamiento no estamos de acuerdo de que en las vías, en las calles, se estén vendiendo mascarillas que sean de tela, que se estén vendiendo manitas desinfectantes que tal vez no tienen la calidad necesaria para matar el virus. Pero el ayuntamiento no tiene el equipo técnico para evaluar eso, es el ministerio que debe de trazar la pauta y nosotros como instituciones eh, eh, auxiliares debemos de hacerla cumplir Canelo, una preguntita, hace unos días aquí tratábamos y veíamos la preocupación de la gente, de que se entendía que San Francisco de Macorís eh, al ser uno de los principales pueblos donde el brote más ha atacado y que no veíamos iniciativa del ayuntamiento, tú planteas que, que, hay, que hay un protocolo, o sea que es salud pública que debe de dirigir todas las iniciativas en busca de la disminución del contagio, pero entonces hemos visto que en otras ciudades eh, como el distrito, Santiago, La Vega, eh, había más, se veía más accionar, se sentía a través de las informaciones que, que vemos en los diarios. Eh, salud Pública no le había dicho nada al ayuntamiento o, o a ustedes como administradores, ¿qué había pasado ahí que sentíamos que estaban, eh, si se quiere, paralizados en este sentido? ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, Carolina, te recuerdo que en este municipio vino el Ministro de Salud y entendíamos que a raíz de la visita del Ministro de Salud a un municipio que está en un estado de emergencia, con todas junto las instituciones, con el manejo de un municipio, de un estado se está cortando y es importante eh, lo que vas a decir. Se está, se está que... cortando, Canela, can, can, ¿me puedes escuchar? ¿Aló? Sí, me escucho, porque... Sí, no, me repite sí, lo que acabaste de decir, eh, porque se estaba cortando la llamada. Bueno, decía Warner que a raíz de la visita del ministro de Salud Pública al municipio de San Francisco de Macorís, si entendíamos que se iban a desencadenar una serie de medidas en combinación o coordinadas con las diferentes instituciones, que se llámese Ayuntamiento, eh, Policía Nacional, Defensa Civil, Ejército y todo eso. ¿Qué pasa? Esas medidas aparentemente se han implementado de manera aérea, de manera suelta. Nosotros como ayuntamiento, dentro de nuestras capacidades, hemos asumido ciertas responsabilidades. Por ejemplo, desde el día eh, viernes pasado, tenemos una campaña de desinfección de la vía pública en diferentes puntos de la ciudad con unas máquinas a presión que tienen un producto desinfectante que mata una cantidad de virus. Pero las pautas, como lo, como lo había dicho antes, las debe de trazar el Ministerio de Salud Pública y nosotros como institución municipal de servicio vamos a ejecutar todo lo que emita la Dirección de Salud Pública dentro de nuestras posibilidades. Entonces tú dices, Canela, que desde el Ministerio de Salud Pública, aún con la visita del ministro en San Francisco de Macorís, vía ellos no motivaron ni movieron ninguna iniciativa para el pueblo. Aparte de cerrar bueno, la el ayuntamiento no se ha hecho ninguna iniciativa. Las iniciativas que ustedes están viendo que hace el ayuntamiento ha sido siguiendo los protocolos que establece la Organización Mundial de la Salud okay. y, la, y la OPS. Y esos protocolos eh, indicaban que había que hacer higienización de la vía pública y nosotros hemos hecho el trabajo conforme nos eh, eh, compete. Con respecto a, al mercado municipal, el ministro, el Ministerio de Salud a través de la dirección nos solicitó ayer el cierre del mercado público, que evaluáramos el cierre, hicimos la evaluación como equipo municipal y entonces se procedió a emitir esa disposición para ese cierre. Ok, pues nada, esperemos las informaciones que se den. Gracias a Daniel Canela, director de tránsito de San Francisco de Macorís. Y sabemos, ¿verdad?, una de, la, eh, de las personas eh, más allegadas al alcalde de San Francisco de Macorís, el señor Alex Díaz. Adelante. Pues, bueno, con...